Hola a todos, este es el primero de una secuencia de dos vídeos en los que os voy a explicar cómo simular objetos elásticos o deformables. En el primer vídeo os recordaré los fundamentos físicos de los muelles que obedecen a la llamada ley de Hooke. En el segundo vídeo os hablaré de la aplicación a los medios continuos y en particular el denominado método de masa muelle que nos permitirá simular objetos deformables como cuerdas, telas u objetos tridimensionales. Empecemos por lo básico. Supongamos que disponemos de un muelle de masa despreciable y que tiene una longitud natural o de reposo L0. sub Lo enganchamos a una pared, de tal forma que esta E indica la posición de equilibrio del muelle. Por el extremo libre conectamos una caja. Supongamos también que la caja puede deslizar sobre el suelo sin, sin rozamiento de tal manera que solo consideraremos para su movimiento la fuerza debida al muelle. Si alejamos la caja de la pared, de tal forma que el muelle se estira una longitud L, aparecerá una fuerza F que apunta hacia el punto de equilibrio y que intenta oponerse al estiramiento. Esta fuerza viene dada por la ley de Hooke y es proporcional a la distancia que hemos estirado el muelle L menos L sub 0. La constante de proporcionalidad K es positiva e indica la dureza del muelle. Cuando es un valor bajo, el muelle es muy blando y puede estirarse con facilidad, con lo que la oscilación será lenta. Por el contrario, si K es muy alto, el muelle es muy duro y costará mucho estirarlo o encogerlo. Fijaos que el signo menos el de la ecuación siempre hace que la fuerza apunte hacia el punto E. Es decir, si encogemos el muelle, en vez de estirarlo, la fuerza irá hacia la derecha, mientras que si lo estiramos, irá hacia la izquierda. En esta animación que tenéis colgada en mi página web, tenéis el muelle sin rozamiento eh, ni con el suelo ni con el aire, de forma que el movimiento no se amortigua. Si estiramos el muelle un poquito, la oscilación será pequeña, así como la velocidad máxima del objeto a su paso por el punto E. Por el contrario, si los tiramos mucho, el objeto alcanzará mayores velocidades al pasar por el punto E. Tenéis en las transparencias el enlace a esta animación, así como para el caso de rozamiento con el suelo para una caja y para un disco que rueda sin deslizar. La fuerza elástica es conservativa. Esto quiere decir que podemos definir una energía potencial que solo depende de la posición y que calcularemos como un medio por K por L menos L0 al cuadrado, donde L es la longitud del muelle en un momento dado y L0 sub es la longitud de reposo. Si no hay rozamiento, se conserva la energía. Es por ello que habrá un trasvase entre energía cinética, la debida al movimiento, y energía potencial, la debida a la posición. En las posiciones extremas de la, oscil de la oscilación, el objeto está momentáneamente parado sin energía cinética, pero la energía potencial es máxima, igual a un medio por k por d al cuadrado, donde recordemos que d es L menos L sub 0. Por el contrario, cuando el objeto pasa por la posición de equilibrio, el punto E, la energía potencial se anula, pero la velocidad es máxima, de forma que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado como la energía se conserva se puede calcular la velocidad al pasar por el punto de equilibrio igualando la energía potencial y la cinética y despejando v que sale esta expresión que veis aquí esta ecuación solo es válida para el caso de un muelle horizontal y un, y un movimiento sin rozamiento ni con el suelo ni con el aire a la hora de realizar animaciones si no elegimos bien el método de integración o subparámetros, pueden surgir inestabilidades. En particular, debe conservarse la energía, pero ya vimos que el margen de error en algunos métodos podía crecer de manera descontrolada con el tiempo. Esto es habitual en el método de Euler explícito y también en ocasiones puede pasar con el simpléctico. Para garantizar que el sistema no se vuelva inestable, debemos elegir un paso de integración h menor que este umbral, que depende de la constante de rigidez del muelle y del objeto conectado al mismo. Bien, hasta aquí este vídeo.